Hello, I'm Eli Hola, yo soy Eli Velázquez, director de desarrollo de empresas dentro de la oficina de investigación y director ejecutivo de Angel Network. Soy director del J West Texas y comercialización para implementar iniciativas de innovación para el ecosistema de Texas Occidental. Seré el moderador de la innovación de hoy a través de Ciencia y Tecnología o GIST Tech Connect Conversaciones y en innovaciones disruptivas, haciendo que sea impertinente. Hablaremos con nuestros panelistas de cómo diferenciarse de las compañías establecidas, creando nuevos mercados y maximizando el éxito de las compañías nuevas. TechConnect es solo uno de los programas que ofrece GIST. La iniciativa de GIST ayuda a empoderar a ustedes, los jóvenes innovadores del mundo en ciencia y tecnología, para avanzar sus ideas e empresas nuevas en redes, creación de destrezas, mentoría y acceso al financiamiento. Pueden aprender más sobre los programas de GIST y alianzas en www.gistnetwork.org. Hoy en nuestra Tech Connect tendrán la oportunidad de hacer preguntas a nuestros expertos empresariales. Recogeremos sus preguntas y comentarios a través del espacio de la charla. Que está cerca del video o en Twitter en hashtag GISTECConnect. Quiero agradecer también a los que están patrocinando los grupos, alentándolos a hacer preguntas y presentar fotos pronto para que puedan ser presentadas durante el programa. Ahora permítanme presentarles a nuestro panel de expertos. Primero, nos encanta tener a Hemi Parcesavadi que nos acompaña remotamente del Valle de Silicón. Hemi es director científico de Breakout Labs, un programa de la Fundación Thiel que apoya compañías de ciencias radicales. Es doctora en ciencia cognitiva y cerebro de la instituto, del MIT y una licenciatura en biofísica de la Universidad de Johns Hopkins. El otro experto, Chintaro Kaido. Chintaro es miembro de Kaufman y director de las empresas Drexel de Drexel University. Trabaja con programas nuevos de Drexel en validación de productos, adquisición de clientes, y maneja también el fondo de 10 millones de dólares para invertir en programas nuevos de Drexel. Antes de Drexel, Shintaro trabajaba en inversiones de I2E, una de las dos organizaciones empresariales reconocidas por su nombre en un informe de la Casa Blanca del 2015 en modelos de innovación exitosos. Es también empresario y cofinanciador de tecnologías SINERCON Cinerco, y CODESY. Y por último, en nuestro estudio tenemos a Duigle Octem. Duigle es asesor empresarial del Fondo de Inversiones Europeo y fundador de DO Consultancy, que se encuentra en el Valle de Silicon, donde ayuda a las corporaciones a innovar y comenzar sus empresas nuevas. Es también fundador del primer acelerador corporativo de compañías nuevas. Es ingeniera en computación y una maestría en el mismo título. Es una de las personas de mayor influencia en el ecosistema empresarial en Turquía de Startup Watch. Gracias por acompañarnos hoy para esta conversación tan exitosa. Al esperar sus preguntas, quisiera arrancar nuestras conversaciones haciendo la primera pregunta a nuestros panelistas. ¿Podría cada uno de ustedes compartir con nosotros qué significa innovaciones disruptivas? Hemi, como tú nos acompañas de lejos, vamos a escuchar tus ideas. Gracias, Eli. Me honra el poder comenzar la conversación sobre este tema tan importante. Las innovaciones disruptivas originalmente se definió alrededor de compañías nuevas que entraban y que asumían empresas que ya existían y captando la participación de mercados inesperadamente. Yo diría que por lo menos en el Valle de Silicón, hoy en día, ese término se utiliza de aquí y ya cualquiera que esté tratando de conseguir capital de riesgo. Pero para mí y para las empresas que apoyamos a través de Labs. Creo que la idea de innovaciones disruptivas es crear algo fundamentalmente nuevo en base a tecnologías nuevas, diferenciadas, eh, basadas en tecnología de, de en computación. Pero es un modelo que maximiza el potencial de esa tecnología para resolver algún problema importante. Gracias, Hemi. Shintaro, ¿y usted qué piensa? Bueno, yo... Quisiera agregar a lo que dijo Hemi, es un nuevo servicio. Es realmente productos y servicios diseñados para nuevos clientes, nuevos términos de, de referencia, nuevos atributos, nuevos criterios que cambia el modelo comercial realmente, del modelo comercial que está utilizando la empresa que ya existe. ¿Y tú qué piensas? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dicen Hemi y Shintaro. Yo simplemente agregaría que cuando pienso en la innovación disruptiva, pregunto siempre, ¿qué es lo que está cambiando aquí? Para mí, la innovación disruptiva es un cambio. Es un cambio que no tiene que ser como una innovación fabulosa de, de vanguardia en tecnología, sino que también puede ser un nuevo modelo de comercial. Ah, muchas gracias, excelente. Gracias por esas ideas tan interesantes. Y hemos recibido bastantes preguntas de nuestros televidentes. En Abuja, Nigeria, un televidente quiere saber si un empresario crea un producto innovador en un mercado competitivo y luego lo utiliza para utilizar un producto ligeramente mejor, ¿sigue siendo una innovación disruptiva? Shintaro. Comencemos con usted. Yo creo que lo que yo diría aquí es que sí, seguiría siendo una innovación disruptiva. Y estoy imaginando que el competidor, que la persona que hace la pregunta, eh, es quien ya existe en esa empresa y ya está trabajando en ese campo. Pero cuando uno presenta un nuevo producto con esos nuevos atributos, esa es la calificación de, lo, de la innovación disruptiva. Eso es lo que indica que es una innovación disruptiva. ¿Y tú, Gemi? Bueno, yo imagino que depende de qué significa ligeramente y en qué dimensión. Una ligera mejora podría ser un cambio del juego, así que yo estoy de acuerdo con Shintaro en que dependería, por supuesto, del de resultado para el cliente. ¿Y Hugo? Bueno, pienso lo mismo. Definitivamente dependería del campo, de qué significa ligeramente, pero... Cuando uno piensa en una innovación de un modelo comercial, podría ser una innovación disruptiva. Así que yo diría que sí no, que depende del campo. Excelente. Bueno, hemos de definido innovaciones disruptivas. Ahora, sería interesante saber cuáles son los diferentes tipos de mercados que existen. Hugo, comencemos con usted. Bueno, yo creo que hay cuatro mercados diferentes. El primero es son los mercados nuevos. La mayoría de las innovaciones disruptivas están entrando a esos mercados nuevos, donde se está creando un mercado nuevo. Y el otro es como ya en un mercado existente, en donde uno entra a ese mercado, donde uno conoce a los competidores, conoce el campo, tiene los datos y está tratando como de agarrar un pedacito de la torta, por decirlo así. Es otro tipo. Luego el mercado de reasignación, que quiere decir donde tiene el producto y el servicio, pero lo está resegmentando, digamos, en diferentes tipos de clientes. Y el último es el de los clones. Quiere decir que hay un modelo ya comprobado en alguna parte y uno dice, bueno, ese modelo funciona. Quizá yo pueda utilizar ese mismo modelo, pero en mi país o en mi campo. O sea, que uno copia el modelo que ya existe y, claro, lo adapta en cierta forma. pero como ya conoce el modelo y sabe que se ha probado su validez, entonces lo aprovecha y lo utiliza. Perfecto. Muy interesante la perspectiva. La embajada de los Estados Unidos en Monrovia pregunta, ¿qué, ¿cuáles son algunas de las características de las, los empresarios de innovaciones disruptivas exitosos? Shintaro, yo diría que la perseverancia. Cuando uno está introduciendo una innovación disruptiva, mucha gente inicialmente no le ve el valor a la innovación. Especialmente los que ya están así, los clientes de esos, de estos mercados tendrán dificultad en entender el verdadero valor. Así que uno tiene que ser muy paciente y trabajar con ellos para entender el incentivo, en entender cómo se mide y contar la historia de lo que es la innovación disruptiva desde ese punto de vista principalmente. Y yo creo que eso toma mucho tiempo y mucha energía. Hemi, en su experiencia trabajando con tantos empresarios, ¿cuáles son algunas de las características que usted ha visto que, cree que sería interesante para un empresario de innovaciones disruptivas. Yo creo que hay un equilibrio muy fino entre tener la visión, la pasión, la convicción, porque va a haber mucha gente que piensa, ah, yo puedo hacerlo. Y hay mucha gente que lo desilusiona, lo desalienta. O sea, hay una combinación de la perseverancia que menciona Shintaro y el, la convicción en que uno cree en lo que está haciendo y en el futuro, combinado además con lo que nosotros llamamos entrenabilidad. O sea, hay que tomar la retroalimentación de la gente con quien está uno interactuando, con los miembros, con los mentores, y tener la posibilidad de saber lo que uno no sabe. y lograr ese equilibrio de la retroalimentación y la responsabilidad al mismo tiempo, pero manteniéndose uno convencido de su visión. Este es un equilibrio muy delicado. Hugo, usted ha tenido oportunidad de trabajar en varios países y de ver empresarios de diferentes partes del mundo. ¿Qué ha visto? ¿Qué cree usted que son las características del empresario disruptivo? Como han dicho ellos, efectivamente hay que tener la visión. Hay que tener una visión y luego saber Cómo utilizar lo que uno entiende, el valor, lo que uno sabe el, en el corazón. O sea, uno tiene esa información, esa intuición, y a través del instinto, eh, confiar en eso y utilizarlo para realmente saber qué es lo que hay ahí. ¿Puede usted darnos un ejemplo de un empresario que haya tenido éxito en mercados nuevos con sus productos? O empresarios que han fracasado. ¿Qué podemos aprender de ellos? Comencemos contigo, con usted, gemi Bueno, yo creo que el ejemplo clásico aquí en Biotech es Genentech, que hoy en día es una empresa enorme que realmente comenzó con un par de empresarios que creían que podían crear proteínas en una forma nueva. Hacíamos insulina básicamente purificándola de los animales. Y ahora podemos sintetizarla y producirla. O sea que es una visión, por no tener mejor palabra, y una tecnología fundamentalmente nueva que realmente ha cambiado la forma en que existe la biotecnología hoy en día. Bueno, yo quiero alentar a todos nuestros televidentes que continúe haciendo las preguntas, que está cerca del hashtag del Twitter o cerca del video donde dice chat. Shintaro, ¿qué piensa usted sobre esta pregunta? Ah, bueno, eh, yo tengo un ejemplo en donde han fracasado los empresarios, que es un ejemplo en el que estoy pensando que fue una compañía de sensores que detectaba ciertas moléculas en las muestras y uno podía diagnosticar muy rápidamente y muy barato. Y la aplicación objetivo era en hospitales que podrían detectar infecciones o cualquier tipo de bacteria en la muestra. Pero la forma en que comenzó esa empresa nueva al preparar el producto y la proporción de valor estaba incorporada dentro de la administración del hospital. Y la forma en que el hospital se medía a sí mismo y su desempeño y la admisión y, y, y el poder controlar la infección no era parte del producto del modelo de ingresos que habían establecido. Así que, aun cuando dependía de lo que nosotros consideramos una tecnología excelente, estaba como desconectada del cliente. Ah, interesante. Y eso nos lleva, entonces, a la siguiente pregunta que tenemos aquí. ¿cuál es el enfoque de comienzos flacos y cómo lo pueden utilizar para entender sus mercados? Empecemos con usted. Bueno, yo le puedo dar un ejemplo de mi propia experiencia. Yo trabajaba en Telecom de Turquía, que es una de las compañías más grandes, con 35 millones de clientes. Y era la persona a cargo de la comercialización de los proyectos nuevos. Y yo vi que tomaba mucho tiempo encontrar un producto o servicio nuevo, porque era una compañía gigantesca. Teníamos mucha burocracia. Y pensé, bueno, hay que for encontrar una forma de resolver este problema. Y trabajé con mi equipo y se nos ocurrió la siguiente solución. Hay que comenzar con las empresas nuevas. Hay que trabajar con ellas. Pero yo hablé con mis compañeros en Telecom de Turquía y dijeron, bueno, tienen ideas innovadoras, pero hay que capacitarlos con los modelos de negocios, con las alianzas, con telecom, y no tenemos tiempo para eso. Entonces, yo dije, bueno, pero eso lo podemos arreglar. Eh, aprendimos de lo que eran las empresas nuevas y utilizamos los principios de estas empresas nuevas con el acelerador, que significaba que. Mis compañeros eran mis mis clientes dentro de Telecom y las compañías nuevas. Al mismo tiempo las entrevistamos, hablamos de sus necesidades, tratando de ver cómo les podíamos ayudar. Utilizamos todos los principios del comienzo de una empresa nueva, entendiendo lo que costaba comenzar. Y utilizamos una solución aceleradora para lograr que todos estuvieran felices. O sea que nos ayudaba a identificar los puntos difíciles lo que necesitaban los clientes, los modelos, y ha funcionado muy bien y sigue funcionando. Para nosotros fue muy bueno. Shintaro, para mí, este comienzo flaco es eficiencia, eh, tiempo, capital, y yo desafío a las empresas nuevas con las que trabajo, y pidiéndoles que identifiquen lo que yo considero es la suposición más frágil de todo el modelo comercial. Y tener, habiendo desafiado a los uh, pares eh, para identificar los más frágiles y luego hablando con los clientes, con las partes interesadas y se hace una prueba, un test. Eh, los resultados es que los supuestos se prueban eh, equivocados muy rápidamente. ¿Qué piensas tú, Gemma de este eh, punto y su uso para innovaciones disruptivas? Bueno, yo diría que el núcleo de este concepto es por un lado, la interacción con el cliente, pero encontramos también que las empresas que empiezan, las startups, no van directamente al um, cliente potencial. Cuando uno empieza, eh, está tratando de desarrollarse y hablan, por ejemplo, de una terapia con las personas que se beneficiarían de esa terapia. Eso es un diálogo, pero también van a precisar para, eh, socios corporativos para desarrollar esa terapia. Entonces, es importante. Es importante tener también ese tipo de diálogo. Una entrevista no puede, puede no ser suficiente, sino que hay que desarrollar relaciones para entender quién será su socio, quién lo va a hacer avanzar, ¿qué es lo que ellos tienen que entender de lo que usted está proponiendo? Que es muy diferente de hablar con el usuario final de la terapia, por ejemplo. En las empresas que trabajamos, nosotros tratamos de conectarlos con los intermediarios que son los que los van a ayudar a tener éxito. Y las ayudamos a estas nuevas empresas a entender que van a precisar esos intermediarios en términos de pruebas de que esa solución y esa tecnología va a funcionar. Gracias. Eh, Nietzsche nos dice que las innovaciones disruptivas son nuevas. Es difícil entenderlas completamente. ¿Cómo convencer al inversionista a financiarlas, sobre todo en economías en desarrollo? Shin tú tienes experiencia en este campo. Es un desafío, un desafío formidable. El inversionista, bueno, hay diferentes tipos de inversionistas, de los ángeles a los de C, con experiencia en diferentes niveles de invertir en innovaciones disruptivas. Hay aquellos que son inversionistas ángeles que no necesariamente buscan una innovación disruptiva, sino que algún tipo de inversión para optimizar uh, activos. Y por otro lado están los inversionistas que quieren algo transformador, eh, que para el inversionista Ángel sería muy difícil. Entonces es el otro tipo de inversionista el que tiene que asumir los riesgos de este otro tipo de mercado. otra cosa Una cosa que yo sugeriría es que como empresario hay que conocer a quiénes son los que harían esta inversión visionaria. Hay que conocer el ecosistema, no solo para el empresario, pero para la formación de capital. Y si uno hace una red con los inversionistas, eh, podrá entender quién tiene el apetito de uh, buscar innovaciones disruptivas. Uh, que pueden eh, enfrentar dificultades de encontrar inversión. GEMEI, ¿cómo se convence al inversionista de que esta es una innovación disruptiva? Convencerlos de que es disruptiva. Jume hablaba un poco sobre cómo convencer, al inversionista que de hecho tienen que invertir en este tipo de empresa. Muchos de los inversionistas quieren, claro, un retorno rápido. Pero cada vez más hay personas que quieren usar su dinero para tener impacto más de el que tendrían si invirtieran en tecnologías menos nuevas. Las fundaciones eh, están empezando a trabajar en esto, cruzando la frontera entre la filantropía y la inversión. Si uno puede vender la tecnología como algo que resuelve un problema que a esa fundación le importa, esa es el mejor, la mejor puerta de entrada. INDU, bueno, convencer a al inversionista. Es difícil en el, todo el mundo, pero para los países en desarrollo es aún más difícil, porque los inversionistas en los países en desarrollo eh, evitan más los riesgos. Pero es difícil en todo el mundo. Eh, yo conozco muchas historias de cómo el inversionista perdió una oportunidad, por ejemplo. pero como empresario, si uno cree que tiene una innovación disruptiva, para convencer al inversionista, habría que hablar de la oportunidad, de cuán grande es esa oportunidad. No importa si eso es una innovación disruptiva o una innovación común, siempre existe la posibilidad de tener éxito o de fracasar. Entonces, hay dos opciones en las cuales es posible el éxito o el fracaso. Si ésta se torna un éxito, piensen en la enorme oportunidad que representa. No solo cuánto dinero van a ganar porque es una nueva oportunidad de mercado, pero también pensar, eh, eh, hablar del temor de perder la oportunidad y decirle si no hacen esto van a perder una gran oportunidad. Gemi, crear un nuevo mercado es difícil y por qué? Sí. Es un desafío enorme porque ya no se, porque no se hizo antes pensaba eh, mientras hablaban en dimensionar un mercado. Y qué difícil es hablarle a un inversionista de números que sean significativos. Tenemos una empresa, Seatrack, que creó una tecnología muy interesante, tratando de tomar las diferencias de temperatura en el océano y cómo usar esto para cargar baterías en vehículos submarinos que están usando sensores para, por ejemplo, cosas como el cambio climático. Es importante entender el océano. Entonces, debido a que la tecnología no existe todavía para poder desplegar sensores para los océanos, para estos vehículos submarinos, eh, la empresa eh, tiene un dilema. Hay una visión enorme, hay un potencial enorme que es cargar la investigación, o sea, cargar la energía de energía esta investigación submarina y lo cómo colocar números en el mercado. Así que están empezando en un mercado existente pequeño, usando um, tácticas que los hagan crecer de a poco, pero es un desafío para ellos presentar un caso que, um, de hecho, pinte lo que es el mercado real. Es difícil, o crear un nuevo mercado. Sí, es muy difícil. Voy a hablar del lado B a B, o sea, negocio a negocio, business to business, cuando hay o innovación disruptiva y no trata de crear un nuevo mercado, tiene que trabajar con partes interesadas en diferentes unidades de negocios que no de la empresa que no vendían, no estaban involucradas en vender. Y en la misma sala hay que tener el eh, presidente, el eh, director financiero encargado de las compras y mostrarles esta propuesta de valor que integre el proceso de negocio y lo cambie. Hay, todos los que están trabajando en la empresa tienen que reconocer el, y conocer el, el, la propuesta. Y la empresa que es nueva y que va a esta reunión donde están todos presentes, les presenta un desafío enorme. Y Yo estaba pensando en mi propio proceso cuando empezamos en Turquía. No había nadie, no había ni un actor. Eh, fue difícil convencer a mi propio jefe, al presidente, porque de este proceso de acelerador de startups o de nuevas empresas, hubo que convencer a todos los departamentos de la empresa. Y hay que convencer a las propias startups, decirles, vengan, vamos a ser socios. Como no se había hecho antes en la empresa, nadie sabía cómo trabajar con estas empresas. Hay que trabajar con el departamento legal, de finanzas, con el de marketing, y nadie lo conocía antes. Entonces, hay que hablar, hay que explicar y convencerlos eh, y explicar por qué es tan importante. Sí, es difícil pero eh, y es un desafío, pero si uno tiene éxito, realmente vale la pena. Marcos de Perú pregunta si la innovación disruptiva se aplica solamente a la ciencia y tecnología o también a otras áreas, como marketing, administración o finanzas. Y si es así, podría darnos un ejemplo. Shintaro, empiezo con usted. ¿Puede aplicarse fuera de la ciencia y tecnología? O sea, la pregunta es si viene de afuera de ciencia y tecnología, porque marketing y financiamiento son áreas donde la tecnología y la ciencia tienen un impacto profundo. Si la pregunta tiene que ver con avances en conceptos de marketing y finanzas, sin duda. En finanzas, la innovación disruptiva fue la creación de los derivativos. Eso fue, sin duda, un uh, avance profundo en las finanzas que cambió la forma en que funcionaron los mercados de capital. ¿eh? Yo eh, no voy a contestar eso porque nosotros estamos focalizados totalmente en ciencia y tecnología. Entonces, va fuera de mi área de conocimiento. El ejemplo que les di en un acelerador de nuevas empresas es un ejemplo porque no había nada igual antes. Piensen en Starbucks. No es científico, pero cambió la forma en que percibimos los lugares donde se compra café, como uno eh, tiene la experiencia del propio café. En Turquía, por ejemplo, una persona se le ocurrió tener una línea aérea para personas que no fueran ricas. Los pasajes eran tan caros y dijeron, hay mucha gente que no puede pagar esto. Allí le surgió una idea, dijo, bueno, no vamos a servir comida durante el vuelo, eh, lo que vamos a hacer es tener pasajes razonables y funcionó. Así que, no tiene que ser uh, ciencia y tecnología, pero mientras sea una idea nueva, más sencilla, más barata, más accesible que la gente pueda comprar, todo esto cuenta. En la embajada de Tel Aviv preguntan, ¿cómo descubrir nuevos clientes para nuevos mercados? ¿Puede darnos un marco para esto? Gemi, eh, eh, la última la evitó, esta no la puede evitar. Un marco para descubrir clientes. Es un proceso interactivo. Uno empieza con los supuestos básicos, con sus metas básicas, clave, y hace una lista. Eh, habla primero con las conexiones que tiene. Sus conexiones tienen conexiones. Hace, eh, da, da una pasada por las preguntas que planteó y ver cómo la contestaron. Vieron dónde estaba correcto, dónde no estaba. Ahí empieza de nuevo. No es un proceso que sea de una vez solo. Es iterativo, además, refinando sus ideas hasta el momento que esté pronto para ir al mercado. Shintaro eh, dando seguimiento a sus comentarios. Si es un mercado entre negocios, un B -A -B, B2B, ¿cómo es que se hace el proceso de descubierta de un nuevo mercado por una tecnología disruptiva? Voy a volver a los atributos del mercado, del producto, del servicio y cómo mide el cliente ese desempeño. En un nuevo mercado, descubrir clientes, um, el proceso fundamental es el mismo, pero los supuestos que uno tiene que probar en la primera iteración de desarrollo de cliente es, ¿qué es lo que le parece a usted? Son los nuevos atributos que está uh, su producto o servicio uh, introduciendo. En el ejemplo que yo daría es que las empre mis empresas, uh, Darían una pregunta, si usa esta nueva innovación, las nuevas medidas serían A, B y C. ¿Está de acuerdo con que esto sería así? Y si no, ¿por qué no? Esto lleva a un proceso de pensar sobre estos números, dónde es que hubo una brecha entre los procesos eh, reales, las, las dimensiones, las medidas, y a dónde quiere llevar al cliente. Usted nos habló de su enfoque a Socios corporativos, en cómo entender esos clientes para que aceptaran el acelerador. ¿Cuál era la propuesta de valor que usó usted y qué es lo que los convenció que este era el camino? Bueno, yo le dije a mis compañeros que yo. Como teníamos este programa y les había prometido que íbamos a seleccionar las empresas nuevas, las startups juntos, y las íbamos a seleccionar en los campos que ellos necesitaban y que trabajaríamos con ellos con la ayuda de ellos. Y al final del programa de tres meses, estarían ya listos para eh, ser socios directos de Telecom. Quería decir que nosotros eh, analizaríamos los clientes de Telecom, analizaríamos productos y servicios y necesitaríamos menor esfuerzo porque los productos y servicios vendrían de estas compañías, estas empresas nuevas. Los convencí con esa idea y convencí a las empresas nuevas o los startups a interesarse porque tendrían acceso a un grupo importante de los clientes de Telecom y podrían trabajar a través de esto y que nosotros los ayudaríamos. Trabajaríamos con ellos como cofinanciadores o cofundadores de ellos y utilizaríamos los recursos de Trip Telecom de la Telecom Turco y ha funcionado muy bien. Ha sido muy bueno. Lo compraron, lo, les, les interesó. El grupo de la Embajada de Dakar quisiera saber qué ventajas y qué riesgos existen en alianzas con competidores que tienen ideas similares en el desarrollo de una innovación disruptiva. Trabajando con los competidores, digu Bueno, trabajando con los competidores. A ver, en algunos casos, como algunos ejemplos que yo vi, funcionó muy bien. Porque a veces uno tiene que colaborar con los competidores, sobre todo si no tiene datos de los mercados nuevos. Uno puede utilizar los canales. Eh, e Inclusive, pensemos, por ejemplo, en grandes corporaciones que se asocian antes de competir. O sea que quizá ayude, pero como uno está entrando en un mercado totalmente nuevo. No estoy segura si ya existen competidores ahí porque es un mercado nuevo. Básicamente, se supone que no debe haber mucha competencia en un mercado nuevo. Así que no estoy muy segura de si eso aplicaría completamente en las innovaciones disruptivas. Shintaro, ¿y usted qué piensa? Eso es difícil porque realmente uno tiene que tener cuidado de cómo se asocia. Yo creo que una de las formas útiles de hacerlo es, para crear una masa crítica de conciencia de la comunidad objetivo. Yo, inclusive, encontré un artículo interesante de una empresa de cerveza en Japón. Pero el consumo de Japón ha bajado mucho en los últimos, diría yo, cinco años, hasta el 2005. Y todos los principales actores de Japón decidieron que valía la pena una colaboración ahí. Y los grandes fabricantes decidieron lanzar una campaña de concientización. Y si piensan en los márgenes de la dinámica de esa empresa, es una competencia a muerte. Y en realidad, la industria se consolidó en una misión unificada para crear una mayor conciencia del consumo de cerveza en Japón. Y realmente ha aumentado bastante desde entonces. Yo creo que para hacer una comparación con las innovaciones disruptivas y las empresas nuevas, diría que si uno se asocia para informarle a los posibles clientes del mercado que están ahí, que somos muchos los que estamos aquí, que estamos interesados en resolver este problema, me parece que sería potencialmente una forma eficaz de colaborar con los competidores. Emi, ¿y usted qué piensa? Sobre todo en el mercado de las ciencias de la salud, quizá hay algunas ideas similares. Sí. Creo que también depende de cómo define uno al competidor, porque sin duda que hay personas que trabajan en áreas similares en las que quizá tendría sentido colaborar. Por ejemplo, tenemos una compañía, Chitech que desarrolla sensores inalámbricos para poder medir la actividad en las vías gastrointestinales. No tenemos buena forma de medir en tiempo real lo que está sucediendo en el estómago y el intestino. Y para toda una gama de enfermedades es interesante y como no están bien definidas, no hay muchas opciones terapéuticas. Es como el, vuelvo al cuento del huevo y la gallina, si uno trabaja con gente en el espacio del gastrointestinal que en el que realmente no hay una tecnología, justamente porque es un mercado nuevo y no hay forma de medir la función en tiempo real, entonces existen quizá tecnologías para medir eh, la microflora del intestino o hay la posibilidad de desarrollar plataformas terapéuticas. O sea, quizá ahí podría encontrarse una forma de colaborar para lograr a encontrar una solución al problema del huevo y la gallina. Pero yo me quería referir a algo diferente que es, mi jefe, Peter Thiel, jefe de la Fundación Thiel en donde yo trabajo, cuenta un cuento del de desarrollo de PayPal y cómo logró PayPal fusionarse con la competencia en el futuro en un momento dado en el que los dos estaban interesados sobre todo en la inversión y en el mercado de inversiones y no en el posible valor de su producto. Y sintieron que en lugar de tratar de competir a la muerte entre ellos, unían sus fuerzas y probablemente sería mucho más atractivo para los inversionistas. Y efectivamente, resultó siendo cierto, absolutamente. Otra pregunta que tenemos de la Embajada de Estados Unidos de Monrovia, si no hay ninguna competencia inmediata con un startup, con una nueva innovación, ¿qué motivaría a los empresarios a ampliar sus empresas? sintaron bueno, yo creo que, y lo veo a menudo, viniendo del de entorno universitario, las tecnologías disruptivas necesitan o pondrían ser para una empresa de estilo de vida muy cómodo. Pero claro, luego teníamos el camino de máximo crecimiento, de inversiones externas. ¿Qué motivaría a los empresarios a ampliar sus empresas? Yo creo que esto nos llevaría a las cualidades de las que hablábamos y que buscamos en un empresario. Y ya dije que mi principal punto sería perseverancia, pero es el compromiso con la misión. Porque evidentemente existe la parte financiera de las empresas iniciales, del éxito financiero de las startups, pero luego tenemos el deseo de lograr un impacto en la sociedad. Y pienso que si uno es motivado solamente por el ingreso financiero, cuando llega uno al momento de tener éxito y lograr una empresa que tiene éxito, sería difícil encontrar motivación para llevarlo un paso más arriba. Ahí creo que uno tendría que realmente creer en el poder del cambio de vida a través de la startup. Bueno, yo creo que el resolver un verdadero problema podría ser un gran motivador para los empresarios. Por ejemplo, resolví un problema buen, en una buena forma. Entonces, quizá pueda ayudar a otros que quizá viven al otro lado del río o al otro lado del mundo. Quizá yo los puedo ayudar con esto utilizando mi innovación disruptiva. Yo creo que esa sería una buena motivación. Hemi, ¿y usted? Yo creo que la motivación para aumentar el mercado sería en economías de escala, creación de redes. Al uno construir una empresa, en una innovación disruptiva, uno encuentra más renta, más ingresos, y mientras más grande, más ingresos en muchas de las empresas. Así que al entrar a un mercado nuevo, uno crece y logra mayor inversión. Mateos de Brasil pregunta si existe alguna forma de interesar a los empresarios, a los inversionistas en estas innovaciones disruptivas que no recibirían un rendimiento inmediato, como por ejemplo, con una organización sin fines de lucro? Hemi, comencemos con usted. Bueno, creo que los inversionistas están ahí para lograr un rendimiento. Es difícil encontrar inversionistas que quieran invertir en entidades sin fines de lucro. La excepción sería algo relacionado con alguna misión, como una fundación en la que un brazo hace subvenciones sin fines de lucro y el otro brazo hace inversiones en empresas con fines de lucro. Hay modelos que no conozco muy bien en los que uno tiene el sin fines de lucro y con fines de lucro juntos, mano a mano, y que se ayudan entre sí a tener éxito. Y, por supuesto, que esa podría ser oportunidades interesantes de inversión. ¿Shintaro, usted qué piensa? Yo agregaría simplemente que el empresario debería ayudar a desarrollar a los clientes y los inversionistas mismos. Y no siguiendo lo que dijo Gemi, la misión sin fines de lucro no lo llevaría uno simplemente a un inversionista financiero solamente para hablarle del impacto de la misión. Uno tendría que conocer el marco y utilizarlo. Me parece que tendría que aplicarse también con los inversionistas. Esta segunda pregunta va a usted. digo Los innovadores de empresas de países en desarrollo, ¿cómo pueden atraer a inversionistas en de los países de desarrollados para invertir en los ecosistemas? Ah, no, eso es difícil. Si me permite, yo le puedo dar un ejemplo de Turquía. Turquía es un país en desarrollo con una población joven. Y toda la población tiene, o sea, la mayoría de la población tiene menos de 29 años de edad. Y la penetración es enorme. Pero los inversionistas fuera de Turquía son un poco tímidos porque hay muchas oportunidades, como en el Valle de Silicón, como en Nueva York, como en Londres en empresas nuevas o startups, estos centros donde están las mayorías de estas empresas nuevas. Me parece que uno tiene que tener historias de éxito para atraer a los inversionistas. Y en Turquía justamente ahora está sucediendo, por ejemplo, en las empresas de entrega de alimentos, una empresa que compró una compañía de Londres por 6 millones de dólares y fue un gran éxito. Los inversionistas están buscando estas empresas nuevas, estas startups y piensan, bueno, ojalá pudiéramos haber sido de los primeros inversionistas de esa empresa y logran gran rendimiento de estas empresas. Necesitamos un par de éxitos para realmente atraer a los inversionistas porque van a ver dónde hay una oportunidad y entran a averiguar. ¿Qué le atraería a usted a considerar a un empresario en un país en desarrollo? Bueno, como solamente he hecho inversiones en Estados Unidos, mi experiencia es bastante limitada. Pero yo pienso que los inversionistas también invierten en base a relaciones. Y depende de la situación a largo plazo. Empieza uno a conocer cómo se desarrolló el empresario, cómo se dedicó su pasión. Y nos lleva a preguntar si uno podría invertir en la persona y cuál es la oportunidad que ofrece y no la oportunidad sola. Pero sería un desafío en un país en desarrollo por eso el solo hecho de que muchas de las suposiciones que uno podría tener sobre los intereses, los reglamentos del país, todo eso sería un poco más dinámico de lo que uno está acostumbrado. Son muchos los desafíos, Hemi, y sus ideas sobre este tema. Bueno, en realidad ese es un gran desafío. Nosotros solamente invertimos en Estados Unidos. Antiguamente, cuando abrimos las puertas para Breakout Labs, que fue como un experimento de empresa nueva, también financiamos a empresarios en el mundo entero. No es tanto la relación que hemos establecido antes por, con el empresario, porque también a veces corremos riesgos, personas que llegamos a conocer después y a través del programa. Pero yo creo que se trata de nuestra capacidad de agregarle valor a sitios fuera de Estados Unidos en donde simplemente desconocemos la situación. Yo sé de una compañía en India que solicitó y nos pareció una oportunidad tecnológica muy atractiva. Era capturar carbón en empresas industriales y crear nuevos templos. Pero la idea era desarrollar las relaciones con esas plantas y no logramos hacerlo. Los inversionistas realmente lo que quieren ver es que pueden agregarle valor, que tienen algo ellos que puedan ayudar a la empresa a tener éxito. Así que si uno logra, logra aprovechar la oportunidad que ellos ofrecen, quizá uno quiera entrar a un mercado para convencerlos que uno tiene alguna oportunidad en ese mercado. Pero yo diría que aún dentro de Estados Unidos hay un desafío porque continuamente vemos inversionistas que dudan de ir a sitios o financiar empresas que nosotros hemos financiado porque no están en los sitios álgidos y conocidos. Más que todo porque no conocen la situación, no tienen acceso, no tienen el contacto diario. Y también porque están invirtiendo en empresarios que no tienen el ecosistema sofisticado, conocido, no tienen, digamos, formas de crear un equipo que tendrían a los consultores y los entornos que ellos conocen. Por lo tanto, en la medida en que los ecosistemas locales puedan desarrollar fuertes interacciones y fuertes vínculos que promuevan estas empresas startup, entonces esa es la posibilidad que yo creo que se podría buscar. UTEC en Colombia, en la Embajada de Estados Unidos, Kanshasa, en la República Democrática del Congo, dice lo mismo. El riesgo en inversión es crítico, pero puede ser un terror para los países en, en desarrollo. ¿Puede comenzarse en un país en desarrollo la mitigación del riesgo con una innovación disruptiva en el mercado? Shintaro, comencemos con usted. Yo creo que realmente esta pregunta se relaciona igual a las preguntas anteriores y creo que una de las cosas de las que habló Gemi y una de las cosas que buscan los inversionistas son los ecosistemas sofisticados, que fue como ella los llamó en un país en desarrollo. Una de las cosas que podrían hacer los empresarios nuevos es tratar de construir un ecosistema que, fue, que los apoye. En mi posición actual, yo antes de esta posición, trabajé en Oklahoma, en Tulsa. Y es un área que, que no es un área, digamos, álgida o candente, el ecosistema allí hizo con que los empresarios se juntaran y crea para crear un ecosistema el mejor posible, no vamos a copiar lo que pasó en San Francisco o Nueva York, sino que vamos a crear uno para Oklahoma, para Tulsa, el mejor posible. Y a, en los últimos tres años, algunos de los inversionistas fuera de la región empezaron a entender el valor de esta propuesta. Así que me parece que están eh, en un camino adecuado. Marcos de Perú tiene otra pregunta. ¿Cuál es la importancia de los socios en el desarrollo y en la conclusión de un proyecto? Los eh, suministradores, distribuidores, capitalistas, una de las cosas más importantes es el equipo uno tiene que tener el mejor equipo posible porque es muy difícil ser empresario es un camino muy largo y hay que elegir a los mejores socios para este largo camino Me parece que este es una de las cosas esta es la, una de las cosas más cruciales y hay que elegir muy bien a los inversionistas también porque es como un casamiento. Uno al final del proceso puede estar muy feliz o muy infeliz. Entonces, el inversionista elige el empresario, pero el empresario también debe elegir. Sobre todo en países en desarrollo no es tan fácil porque no hay muchos inversionistas allí. Pero debería juzgar al inversionista a través de las inversiones que ya hicieron, cómo ayudaron los empresarios, Haga también su debida diligencia en relación al inversionista. Y también elija a sus socios. Las empresas pueden ayudar mucho porque tienen que innovar rápidamente y precisan a estos nuevos empresarios. Que, y ellos, las empresas, pueden usar sus recursos para ayudar. Gemi, ¿qué piensa usted sobre estas asociaciones? en el mundo en que yo trabajo son cruciales. El equipo es donde uno empieza. Mi jefe dice que una startup es el grupo más grande de personas que uno puede crear para pensar en cambiar el futuro. Entonces, para que este plan convenza a diferentes grupos es crucial. Eh, desarrollamos o trabajamos con empresas que eh, en última instancia van a ser compradas. Pero si no lo son, van a precisar de todo, desde muestras críticas a socios en la fabricación. Uno de nuestros socios está creando un diagnóstico para evitar la sepsia y uno de los pasos cruciales fue encontrar el fabricante adecuado para poder crear la plataforma de microfluidos. Y ellos eh, trabajaron mucho para encontrar un socio que fuera el adecuado, crucial, para poder trabajar en el campo que estaban trabajando. El grupo que está en la embajada de Rabat quiere saber si sí, hay un vínculo entre innovación disruptiva y lo que se llama crowdfunding o financiamiento de grupo. Vínculo entre innovación disruptiva y este financiamiento de grupo o crowdfunding. Crowdfunding desde que fue creado ha sido el motor de mucha innovación disruptiva. Así que, evidentemente, hay un vínculo ahí. Una de las cosas que que uh, hay que darle crédito al crowdfunding, es que se puede hacer de manera, se puede trabajar de manera dinámica e instantánea con los clientes. Uno consigue uh, trabajar con su producto en diferentes iteraciones de manera muy rápida. Eh, si uno empieza a trabajar, eh, y, y eh, 15 días después de trabajo no consiguió nada y piensa que tiene un mes para conseguir el financiamiento, mira, los próximos 15 días con una eh, idea muy negativa. Así que este crowdfunding puede ayudar mucho. Como dijo eh, Shintaro, este tipo de financiamiento ayuda a probar que el producto sirva para el mercado. Una de las startups con las cuales eh, trabajé en Turquía, están creando un hardware para administrar sus fotos y el mercado no tenía una solución de ese tipo, así que empezaron una campaña para ver si este producto era una solución adecuada. Consiguieron incluso sobrefinanciarse con 5.000 inversionistas de todo el mundo. Y ahora le dicen los inversionistas, ya probamos, encontramos un mercado. Y me parece entonces que sí existe un una vínculo entre estos dos conceptos. Creo que en tecnología el capitalista de riesgo quiere primero ver el eh, crowdfunding como un ejercicio de marketing más que para un instrumento para financiar una empresa. Pero hay que tener cautela. Sobre todo eh, lo que se promete a la gente que está colaborando en estos eh, financiamientos de grupos. A muchos se les ha prometido um, que se iba a crear algo y luego eh, esto, de hecho, no funcionó, no consiguieron hacerlo. Entonces, esto es negativo para el ejercicio. Una pregunta en Twitter de María en Kampala: ¿Cómo es que la mentalidad eh, funciona cuando uno trabaja con un competidor? O sea, la mentalidad, ¿qué papel tiene en el trabajo con competidores, Gemi? Bueno. Uno tiene que tener un entendimiento claro de su valor, el valor del competidor, y entrar sabiendo qué es lo que uno quiere conseguir de la relación. Sintaro, Creo que Emi lo articuló muy bien. Yo creo que estaría total, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo ella. Pachuco de Haití tiene la última pregunta sobre com la competencia. ¿Cómo establecer el precio correcto a su producto para ganarle a la competencia? El precio es fundamental, es vital. Sobre todo cuando hay una innovación disruptiva, es difícil. Uno no tiene un referente, no tiene datos. Entonces, una de las mejores formas de tratar de evaluar esto es hablar con el cliente para ver cuánto están dispuestos a pagar. Y esto puede ayudar. Shintaro, uno debe tener cautela cuando es líder en costos, a menos que su a, mi innovación tenga que ver con cambiar el orden de magnitud del margen. Hay que entender cómo es que los competidores están lanzando su producto y dónde entra uno en, en su operación, en su desempeño. Yo creo en precio de valor agregado y no colocar un precio solamente para uh, conseguir el cliente o ganarle al competidor. Yo trabajaría con el cliente potencial del valor intrínseco de lo que uno ofrece y diferenciarlo en relaciones, servicio al cliente y otros aspectos para que eh, el cliente tome la decisión de comprar. La tradición que tenemos es que le pedimos a cada uno de los panelistas qué es lo más importante que deberían recordar los eh, que están oyendo sobre la innovación disruptiva. Gemi, entender cómo uno entra en el ecosistema de innovación disruptiva. Entender la competencia es muy importante para el éxito de su negocio, pero no hay que centrarse en la disrupción. Si uno se define y usa al competidor como medida, es difícil crear algo nuevo. Hay que entender qué significa hacer algo disruptivo que motiva a alguien a eh, tener éxito. Es crear algo nuevo. Me parece que um, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Gemi, y está de acuerdo con lo que yo dije antes también. La idea es cómo crear eh, una nueva empresa y, y por qué. Y esto debe surgir desde el deseo de resolver un problema, más que empezar pensar en su uh, competencia y crearse un espacio que uno puede proteger. Porque la mayor parte de las veces el espacio que usted cree que está protegiendo, no está protegido. Duigo, en las innovaciones disruptivas, yo, aconsejo al empresario que busquen al cliente que eh, no exigente. Cuando uno determina eh, su terreno, busque el cliente que eh, no es exigente. Son clientes que no gastan mucho, que no exigen mucho por un motivo. Tal vez eh, las otras soluciones son caras, son complicadas. Entonces, si uno puede centrarse en ese tipo de cliente y puede determinar por qué no exigen, por qué no gastan en este campo, si uno puede eh, definir esto, estará muy cerca de encontrar una solución para su innovación. Eh, excelente. Bueno, lamentablemente se acabó nuestro periodo de preguntas y respuestas. Gracias a nuestros magníficos panelistas, a todos los que nos están oyendo, también a los que están eh, recibiendo a los grupos en todo el mundo. Tenemos grupos en Abuya, Nigeria, en Addis Abeba, en Etiopía, en Dakar, Senegal, en la Embajada de Estados Unidos, en Monrovia, junto con la Red de Jóvenes para Reforma Incorporada eh, en Liberia, Ouagodougou, en Burkina Faso, Pretoria, África del Sur, en Túnez, en Kinshasa, la República Democrática del Congo, en Bogotá, Colombia, Managua, Nicaragua, en Pristina, en Kosovo, Kiev, en la Casa de los Estados Unidos en Ucrania, Centroamericana, Moscú, Ramala, en la Casa de los Estados Unidos en Tel Aviv, Israel. También queremos eh, agradecer a las organizaciones locales por um, celebrar estas reuniones, como PROTEC, ICT en Albania, FemCouters en Cotonou, Benín, en Colombia, YouthTech, Universidad del Bosque, Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, Kitchen, Budapest en Hungría, Ketabu en Nairobi, Kenia, Veritec en Beirut, Líbano, Pico Cerca Internacional en Abuya, Nigeria, Centro Cultural Paraguayo Americano en Asunción, Paraguay, y el Centro GIST de Innovación, que es un centro en Kampala, Uganda. Espero que haya sido un programa útil y les deseamos la mejor de las suertes. Gracias.